Tenemos a Sonic Clásico justo detrás de nosotros Justo detrás de nosotros Que nos quiere alcanzar, que nos quiere alcanzar Vamos Shadow, vamos Shadow Vamos Shadow, hay que volver aquí ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? No hay ningún problema Mira, por aquí, por acá, Por aquí, y luego ahí Y ya está, estamos de vuelta Al punto donde nos habíamos caído los dos Casi sí me caigo Casi me caigo Esto es lo difícil Esto es lo difícil Y Vaya. se está haciendo de noche Me he caído un poquito yo también No, no, no, no se murió No ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Matter aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy traemos el vídeo más esperado del canal, eh, una carrera súper épica con León Picarón, nuestro amigo del canal. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Hola, con amigo. esta carrera? Hoy soy Sonic.exe y por lo tanto soy increíblemente guapo, sexy, rápido <risas> y soy Dios. Ya que vamos, te voy a reventar. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ah, no eres ni más guapo ni más rápido que Sonic de la película. Pero bueno, eso se lo dejaremos al, a, a los suscriptores para que lo decidan en la sección de comentarios. Eh, por ahora, pues, ¿qué te parece si le damos un pequeñito vistazo a este nuevo mapa de Green Hill Zone? Eh, no sé si ya lo habías jugado. No, este nuevo no tengo ni idea de cómo es, así que instruyeme. <ríe> sí, bueno, mira, te voy a decir por dónde va a ser la carrera para que vayas. Eh, haciendo tus tácticas para que sepas vale. por dónde es porque sí está un poco difícil, ¿eh? Mira, sigue vale, vale. Este va, a ser, este es el camino, vamos a nuestro objetivo, va a ser llegar hasta la esmeralda amarilla. Mucho cuidado aquí porque hay vueltas, ¿eh? Sí, sí, sí puedes, ya ¿eh? ya. La esmeralda amarilla, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí hay dos caminos, vale. pero nosotros nos vamos a ir para la izquierda, acá. Vale, izquierda, aquí hay que saltar. No si sé caigo eres... al agua muero. Sí, si caes al agua mueres. Vale, tienes duro. que volver a hacerlo No sé si tienes el homing attack El eh, homing attack Con el espacio, saltas y espacio Ah, sí, este sí Sí, bueno, ok, lo vas a necesitar Vale eh, Luego nos vamos a ir eh, por aquí Por el lanzador Vale Y te va a pedir que hagas un salto en el aire Sí, y lo estoy haciendo tienes, Y luego tienes que darle homing attack a esas cosas blancas ok? Y llegar hasta arriba yo ya me caí, pero... Pero, pero ese es el objetivo, ¿ok? Vale, ese vale. va a ser el objetivo de nuestra carrerita eh, Se está haciendo de noche ¡No! Mejor, estás? mi terreno es la noche Vale, me parece correcto, la piedra de la meta La piedra, exactamente Mira, aquí viene un personaje Sonic por allá Parece ¿Es que, que es ningún... ¿Ese es el personaje Sonic? Ese es el personaje Sonic, sí, así es, ah, ese es el Sonic. Está muy, muy épico, pero yo no lo he desbloqueado bueno. Estoy… No estoy ahora, Leonor no existirá… …Sonic.exe para <risa> aniquilar a <risa> Sonic de la <risa> película. <risa> Hay que hacer esto lo más pronto posible. Ah, lo, lo entiendo. Estás esperando a ver si llegan ayuda, refuerzos, porque obviamente tú solo no puedes, ¿no? Exactamente. No puedo punto Sonic.exe, necesito que me ayuden. Pues… ¿Verdad? No sé, igual es un poco tarde, igual es aquí, un poco de noche. Aquí. ¡Nazo! ¡No! Aquí. ¡Oh, no! Refuerzos para… refuerzos… refuerzos para león mi hermano gemelo, que el Carlitos venga. <risa> Estás listo, Sonic.exe, para perder contra Sonic la película. Ahí llega tu. tu oh, mira, refierzo. ha llegado otro, ha llegado otro. A ver. Vale, genial. uy, va. uy voy. ¿y este? Se es ha venido Sonic? Es la fusión de Sonic y Shadow. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Sonic la película versus Sonic.exe. A Puntoso. ver, ya te doy. Un, un tip, haz el coming attack para que agarres más velocidad, pero no lo hagas aquí porque te puedes caer. Vale. Oye, oye, oye, oye. vamos muy rápido. Oh, no, no, no, no. me ha dado ya? miedo, me ha dado miedo. Me ha da dado miedo. Aquí viene lo difícil, aquí viene lo difícil, León. Ah, vale, no. Sigo yo aquí. No he yo lo he fallado, yo lo he fallado. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No. Amigo, lo he logrado. No puede ser. Lo no malo es, es que me he metido en la fase De la esmeralda amarilla Oh, no Bueno, yo de todas formas voy a intentar llegar porque No puedo quedarme atrás Yo estoy aquí dando vueltas en el spawn ¿En el spawn? En el spawn, ¿En el spawn? Aquí estoy, tranquilo, amigo Upa. Nos toca la carrera de día Perfecto Es mi, es mi, es mi Ambiente Y... Ya, comienza la segunda Vamos. ronda de la cadera épica. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a hacer esta segunda ronda y luego. Y luego. <ríe> a ver si podemos explorar un uh, nuevo mapa. Un nuevo mapa que acaba de salir. No, no, no, no, métalo. No no. no, no, no, no, no. Yo no puedo hacer el comic attack, no es justo. No puedes. No. No puedo. <ríe> ¡No puedo! Espera, una pena, pero... porque yo ya, yo ya estaba aquí esperándote. En la, sí, en la meta. es que el Coming Attack de, de Sonic la película es falso. ¡Es falso! ¡Qué triste, ¿no? ¡Hemos sido engañados! ¡No! <risa> ok, esto es muy difícil. Esto es muy, muy difícil. Es muy difícil, Doife. Siendo Sonic.exe es más fácil, porque soy Dios, pero entiendo tu postura, amigo. Sonic.exe es mucho más poderoso. A ver, León, vamos a vernos en el lanzador. Eh, bueno, allá en el inicio de la carrera. Vamos a ir a otro lugar, porque al parecer hay un nuevo mapa, que quiero que veamos. Pues perfecto, amigo. Aquí estoy listo. Ah, espera. A ver, eh, la playa creo que era por... ¿Dónde estás, León? Yo estoy tranquilo, ¿eh? A lo mejor un poco extraviado, pero estoy... <risa> Aquí estamos en la playita, pero no veo ningún Sky Sanctuary. ¿Se supone es que, que se supone había un santuario que... del cielo? Sí, se supone que añadieron un Sky Sanctuary, pero... Al menos eso es lo que me han dicho los suscriptores, pero me habrán mentido. ¡Dios, Hemos engañados! Hemos sido engañados. Y es que yo soy Sonic.exe. Ahora sí, porque los dos ahora sí tenemos poderes similares, así que va a estar muy muy parejo. ¿Dónde estás? ¿Te caíste? <risa> Un poquito <risa> A la cuenta de 3 2 1 ¡Chao! Venga. <risa> ahora sí, soy ¿Eh? el Sonic, soy el Sonic el Sonic Adventure. Ah, no se vale boost, no se vale boost, perdón. No, se vale, tanto, boost. <risa> no se vale boost. <risa> perdón, he hecho trampa, he hecho trampa. No pasa nada, no lo necesito <risa> Ahora sí, vamos a ver ¿Quién puede ganar? Vamos oh, oh, A ver ah, ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no yo no, también! ¡No puede ser! No. Por aquí podemos volver los dos No hay ningún problema Mira, por aquí, no subimos por vale, acá Por aquí, y luego ahí Y ya está, estamos de vuelta al punto Donde nos habíamos caído los dos no, no. Perfecto. Uf, Casi me caigo Casi me caigo, esto es lo difícil, eso es lo difícil y Vaya. se está haciendo de noche. Me he caído un poquito yo también. ¡No! ¡No! no, no ¡Se murió! No! Estoy adentro del suelo. ¿Qué dices? Eso, para mí eso es una victoria, eh. No Me parece más difícil eso que ganar, eh. 15 minutos ya, 15 minutos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que a tu lado pasa el tiempo rápido. Exactamente, a tu lado, a nuestro lado, a y cuando estamos juntos el tiempo es ultra veloz, y más cuando estoy atorado, aquí <risa> abajo de la tierra. Vamos, amigo, amigo venga, eso. tienes que subir al menos una vez. Sí, <risa> Solo es una, sí no puedo, quiero tanto. Si sí puedo. Sí puedo, pero. Ah, el juego se murió. Ahí voy. Amigo, ánimo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Si sí, sí, se puede, si sí, se puede. Vamos, Sonic. Vamos Sonic, no me falles ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¡No! ¡Otra vez pasó! No puede ser Bueno, aquí estamos Con los suscriptores, al parecer No me estaban mintiendo, o sí, si hay un Sky Sanctuary Y bueno, vamos a hacer la carrera en Sky Sanctuary eh, Antes de terminar Este vídeo y bueno Pues, aquí vamos, épica carrera De suscriptores en el nuevo mapa Y bueno Ya... Yeah sin spin dash, vamos sin spindas sin coming at sin sin hacer trampa wow. wow wow qué es esto wow pero qué pero qué Uf. es un es, es una calle súper ligera alrededor de un tornado wow alrededor de un épico tornado wow <risa> hubiéramos jugado esta carrera con león picaro qué es esto es el medio en medio el medio en medio Y...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 He llegado, he llegado, pero nos ha ganado. Sonic 1313 nos ha ganado. Es el que nos ha recomendado este, este mapa de Sky Century porque no sabía cómo llegar. Pero bueno, eh, ahora sí, vamos a terminar el vídeo. Bueno, gente de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un vídeo súper épico con León Picarón. Lamentablemente me bugué pero ha sido no un buggeo. Nada, Has ganado. No, no, no, no, no, que el público decida quién ha ganado Que el público lo decida porque los dos hemos jugado muy, muy bien A pesar de nuestros bugs uh -huh. Y bueno, ha sido súper genial eh, Bueno, suscríbanse al canal de eh, León Picarón Aunque probablemente ya están suscritos <risa> Pero de todas formas, ha sido un video excelente Gracias a los que participaron Y bueno, eh, espero verte en otro video más adelante, León Por supuesto, amigo pues que así sea, en otra carrera súper épica de suscriptores y con nuestro amigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!